Ariel Polanco, director regional del control de bebidas alcohólicas, manifestó este miércoles que activaron las medidas preventivas y de seguimiento como parte del operativo navideño en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Agrega que todo el personal está activo para regular y tomar medidas pertinentes concernientes al control de bebidas alcohólicas y de apoyo a otras entidades.